Muy buen día familias del gimnasio corporiente mi nombre es Michael Sandoval soy el director de una empresa que se llama Libertarios nosotros nos dedicamos a crear experiencias de aprendizaje que formen niños emprendedores que cambien el mundo nuestro sueño es poder formar a 3 millones de niños para que sean prósperos y abundantes en todas las áreas de su vida en 90 países. En este momento hemos formado a 2.200 niños en 11 países y seguimos creciendo. El Colegio Corporiente ha sido uno de los colegios que se ha comprometido con la educación de séptimo nivel. Digamos que normalmente en los colegios regulares pueden llegar a la educación de segundo nivel. Y me gustaría invitarlos a una conferencia para poder responder a esa pregunta. ¿Cuál es la educación de séptimo nivel que muy pocos colegios están dando, que el gimnasio corporiente está desarrollando y que lo hace distinto a la mayoría de los 12.000 colegios que hay en el país? Y que claramente ustedes son afortunados por hacer parte de ese ambicioso proyecto y de ese innovador proyecto. Por eso me gustaría invitarte a esta conferencia para que puedas entender cuál es la educación que se merece tu hijo, la mejor educación y que claramente el gimnasio corporiente está desarrollando esa educación de séptimo nivel y lo vamos a hablar desde la coherencia, digamos nosotros hablamos del emprendimiento no... Eh, porque hayamos leído algunos libros y ya, sino porque nos hemos ganado cuatro premios de emprendimiento en Colombia. Así que lo que les están enseñando a los niños es lo que aprenden los emprendedores en la vida real. Así que no te puedes perder esta conferencia y recuerden, el futuro es libertario.